¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo, Pérez una vez más con otro video. Hoy le vamos a llamar un videoclip porque va a ser bien cortito. Las hormigas están otra vez en la grama. Eh, hace como unos dos meses, tres meses que la tratamos. Eso nunca va a morir. Para siempre sino que ellos solamente ellos van a volver otra vez cada dos o tres meses eso es momento de ir a controlarlo cuando fui a la tienda fui a comprar eh, el producto que siempre uso pero me topé con este producto este producto se, eh, de la marca spectra side y tiene doble acción o sea mata a los insectos y también nos ayuda a controlar el, el fungus o sea eh, la enfermedad en la grama esta mañana lo tiré lo apliqué a la grama eh, no solamente lo hice una vez lo hice dos veces así que hoy es por la tarde vamos a figurar a ver si funcionó o si no funcionó a ver si este producto vale la pena vale los 15 dólares que pagué o no vamos para afuera ok amigos necesito cortar la grama pero aquí estamos llegando a uno de los hormigueros vamos a ver si es verdad si esto funciona si no funciona por toda esta área vamos a ver qué le pasa a esto yo no quiero dar vuelta ok mira a ver si pueden ver las hormigas están presentes después de dos aplicaciones. Supuestamente este producto trabaja al contacto. Pero como ustedes ven todavía están vivas después de dos aplicaciones. Así que no compren eso. Que ese producto no sirve. Que la pasen bien. Hasta pronto amigos. Espero que esto pues, les ayude a salvar un poco de dinero. Cuando ustedes están buscando algo para tratar su grama. Joe Pérez se despide. Hasta el próximo video.